Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar la información perdida luego de haber restaurado y o actualizado a iOS 14. Esto normalmente ocurre cuando no hacemos una copia de seguridad. Les voy a enseñar dos métodos para que puedan recuperar dicha información en caso tal de que ustedes hayan perdido la información a la hora de actualizar a iOS 14. Fíjense que acá yo he restaurado mi dispositivo iOS 14 vía iTunes pero he perdido la información vamos ahora a enseñarle dos métodos para que la puedan recuperar Vale, el primer método que les voy a enseñar es el método oficial a través de iTunes, este método es muy sencillo y muy fácil porque si nosotros antes de realizar la restauración y de perder la información hicimos una copia de seguridad, es decir aquí en iTunes seleccionamos este equipo y luego le dimos aquí donde dice realizar copia de seguridad, de esta manera nosotros estamos guardando toda la información en la computadora ok, a través de este procedimiento incluso iTunes nos da la opción de encriptar o no la copia de seguridad para protegerla pero el caso tal es que si nosotros hicimos este procedimiento ya después de finalizar la copia de seguridad entonces posteriormente en cualquier momento vamos a poder realizar una restauración de tal manera de que cuando hagamos la restauración podamos recuperar la información, una vez que la copia de seguridad haya finalizado vamos a suponer que nosotros nosotros hicimos la restauración ya directamente con iTunes y entonces en este caso necesitamos restaurar la información que hicimos en la copia de seguridad una vez que ustedes hayan restaurado su dispositivo les va a aparecer esta opción aquí simplemente vamos a seleccionar la copia de seguridad a la que vamos a restaurar para recuperar la información y posteriormente de haberla seleccionado le damos clic a donde dice continuar el botón en este caso de color azul sin embargo vamos a suponer que en un caso hipotético nosotros eh, hayamos saltado eh, la parte de la restauración es decir que en este caso eh, nosotros no hayamos restaurado el dispositivo en esta pantalla a la hora de conectarlo en iTunes de igual forma nosotros acá podemos restaurar la copia de seguridad simplemente seleccionamos este equipo le damos clic en restaurar copia de seguridad y luego iTunes nos va a preguntar qué copia queremos utilizar aquí seleccionamos la más reciente y posteriormente eh, vamos a seleccionar esa copia de seguridad deseada para darle clic en restaurar posteriormente ya lo que hace falta es esperar a que la restauración finalice para recuperar la información vamos a suponer que en este caso no hayamos hecho copia de seguridad con iTunes para eso vamos a utilizar el programa de TinoShare All Data que estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y luego haber obtenido una licencia después de haber registrado el producto Vamos a conectar el dispositivo y vamos a tener varias opciones. En el segundo apartado vamos a poder recuperar la información desde una copia de seguridad que nosotros hayamos hecho con iTunes, como en el caso anterior, pero en este caso con Uldata. También tenemos la opción de recuperar eh, mediante la cuenta de iCloud y podemos reparar el sistema operativo en caso de ser necesario. En este caso, eh, el apartado que nos interesa es el primero para nosotros poder seleccionar esa información que queremos recuperar. Recuperar. en este caso yo voy a desmarcar todo ok y acá yo voy a marcar los contactos también voy a marcar en este caso las notas vale y las fotografías estos son los tres elementos que yo deseo recuperar ahora bien abajo también vamos a tener otros elementos yo los voy a desmarcar pero podemos eh, recuperar por ejemplo datos de whatsapp eh, datos de line eh, bueno otros datos notas de voz calendario eventos entre otras opciones ahora después de haber seleccionado los elementos le vamos a dar clic al botón verde que dice iniciar análisis para que el programa de uldata se encargue de buscar los elementos seleccionados ahora bien el proceso podría tardar dependiendo de los elementos seleccionados y dependiendo de en este caso la velocidad de los puertos esperamos a que nos encuentre la información y una vez encontrada aquí el programa no las va a mostrar sea contacto sea nota sea la información que sea por ejemplo aquí tenemos algunas fotografías vamos a suponer que yo quiero recuperar dos fotografías de este listado entonces vamos a marcar esas fotografías esos elementos que queremos recuperar y luego de marcarlos entonces nosotros posteriormente lo vamos a recuperar en el lado izquierdo también podemos navegar entre los distintos elementos como fotos como por ejemplo notas eh, bueno, muchas otras cosas estos son los archivos adjuntos que ha encontrado en las notas, más sin embargo estos archivos no nos interesa por eso lo desmarcamos, entonces eh, vamos a marcar únicamente los elementos que queremos recuperar, por ejemplo aquí voy a marcar esta nota okay, que ha logrado recuperar el programa para poder eh, guardarla, almacenarla y también nos vamos hasta los contactos para ver qué contacto ha recuperado y luego lo marcamos marcamos uno o varios elementos de dependiendo de nuestra preferencia incluso podemos marcar todos los elementos pues si así lo deseamos para gestionar de una mejor manera. Luego le damos clic al botón verde que dice recuperar. Y el programa nos va a preguntar el lugar o la ruta en donde queremos recuperar la información. Entonces aquí vamos a indicarles si queremos que la información la recupere en la computadora o en el dispositivo. Yo les recomiendo que eh, lo hagan en la computadora. Pero ya eso es dependiendo de cada quien. Ahora nos va a preguntar la ruta para guardar eh, los archivos entonces aquí yo he seleccionado el escritorio y una vez recuperado los archivos ya vamos a poder cerrar el programa y verificar que los archivos se han recuperado de manera exitosa ya lo que resta es en este caso verificar la información para eso ya vamos a poder abrir la carpeta y recuerden que bueno algo que me gusta del programa es que nos separa por carpetas la información recuperada vamos a ver en este caso el ejemplo aquí tenemos la copia de seguridad que ha hecho old data, ahora bien vamos a abrir los archivos y aquí tenemos los contactos las fotos y las notas si nos vamos hasta la carpeta de contactos vamos a visualizar que los contactos se han guardado en una hoja de cálculo, que en este caso yo simplemente he seleccionado el contacto de Isa, pero si sí aparece también tenemos otros elementos como por ejemplo las notas que también nos las almacena en una hoja de cálculo y también tenemos las fotografías así que pues nada chicos, el video yo se los dejo. Hasta acá, espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo. espero que se suscriban a este canal y recuerden apoyarnos con un like, un me gusta, soy Carlos del canal de Tinocher Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión, gracias y hasta pronto